Yo ahora, venga, ya. No ¿Ya me digas, vale. Chate, ¿esto ya está? Ya. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Oliver manzano Martínez y tengo 31 años. Este vídeo se lo envío. Para comentarles eh, que este vídeo va a la EITB, ¿de acuerdo? Perfecto. Yo también puedo hacerles de informador sin ningún problema. Yo me vendo perfectamente, ¿de acuerdo? Esto es capacidad de transmitir y yo es lo que tengo. Perfecto. Si esto es capacidad de transmitir, o solo Capacidad de transmitir, ¿de acuerdo? Muy bien, señores. Ahora mismo, lo que ustedes están buscando es un informador, un presentador. Pues aquí tienen un pedazo de presentador. O son un de presentador que vive en Galtacao, de la Tierra. De la Tierra y para ustedes. Les enviaré mi número de identificación, o sea, un mail, lo que ahora mismo se llama email, y mi número de teléfono, lo que ahora mismo se llama casi Televisión, porque tiene de todo. Muy bien, señores. Aquí tienen a mi perro como digo, sale también en el vídeo, se llama Homer, o que él no saldrá en noticias, pero si hace falta, saldrá también. No hay ningún problema. Esto lo acabo de improvisar, o sea que imagínense lo que puedo hacer con un guión. Muy bien, señores. Hasta luego, Hasta la Paz.